Ay Dios, me asustó, me asustó que se mueve. No, no, no, no. 50 gramos, pado pasan, ¿verdad? También lo que pasa. se va a mover bastante el avión en la fase final. Pero todo está en orden, gracias. Pues vámonos a Ciudad de México desde el aeropuerto internacional Quetzalcoa. Vamos a ver qué tal nos va volando en la aerolínea más barata de México. Y en el vuelo de México, de Ciudad de México, a aquí a Nuevo Laredo. Sí nos fallaron, nos dieron un asiento que habíamos pagado, asiento escogido y nos dieron el que quisieron. Vamos a ver cómo nos va en este viaje de Nuevo Laredo a México en Viva Aerobús. la tripulación de sobrecargoes. Estamos las más corridas salidas de emergencia claramente señaladas. Airbus A320, which has 8 emergency exits. Two located at the rear. seat will open automatically releasing oxygen masks. If this occurs, pull down on the oxygen mask nearest you. debido a que estaremos regulando zonas de turbulencia, por su seguridad a favor de permanecer sentados, el uso de sanitarios por el momento no está permitido. se asegure llevar consigo todas sus pertenencias al bajar del avión. A nombre de Viva Aerobus y esta tripulación, gracias por su preferencia. Esperamos tener la oportunidad de darles la bienvenida a bordo nuevamente. ¡Oh! ¿Ya se fue el piloto? ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Gracias! Bueno ya aterrizamos en Ciudad de México ¿Qué te parece el vuelo? Ya es muy turbulento no, eso estuvo de locura Así le dije al piloto Nos el salvado, estamos agradecidos Estuvo de locura Muy buenos pilotos, eh La, la verdad, bueno, ahí el, el video ya vieron Lo de Viva Aerobus. Está, Está bien, ¿no? ¿Cómo, cómo ves las, los aviones? Bien Solamente los detalles esos De que le meten un montón de gente Y luego pues ya no tienen uno Se va uno casi parado Y te cambian el asiento Sí Y manejan <ríe> bien rápido Y llegamos 10 minutos antes Este, reconoció un poquito al, al piloto Parece que lo había visto En el paradero de, de Panticlán, Con un, un microbús, creo o no, si sí le meten recio, bueno. Sí sí hay diferencias, les voy a decir si sí hay diferencias entre Aeroméxico, por decirlo así. Bueno, pues hasta aquí nuestro video. Espero que les gusten las imágenes que tomamos ahí en el aire. Tú tomaste imágenes? Muchas. Nos tocó ventana ahora sí a los dos. Una señora me cerró mi ventana y le dije, "No." Dile, sí, hablado. Primero ese contenido. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Recuerden manita arriba a compartir, comentar este video. cuéntenos ustedes, ¿qué tal les ha parecido Viva Aerobús Si están están pensando como yo mejor ya viajar en puro Aeroméxico, porque si sí, hizo so, me iba pegando ya en mi cabeza. Pero sí, no, sí, sí llegamos muy muy bien, muy bien el, el piloto, muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Bendita Ciudad de México.